Hola, ¿qué tal gente ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro video Y bueno chicos, hoy les voy a mostrar algo que pasó ayer, a, ayer, sí, a, ayer, a, ayer Que, pues bueno, eh, me han desbaneado, ¿vale? Me han desbaneado Y, eh, ¿por qué tanta alegría por un desbaneo? ¿Es que, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, eh, yo estaba bañado desde el que salió Geometrias 2.0 O sea, cuando salió Geometrias 2.0, yo estaba niado, o sea... Y hasta ahora que me desvanea, Rob, todo hacia O sea, hace un año y medio. O sea, pasó un año y medio mejor. Pasó un año y medio y no me, y no me había desbaneado Y ahora que me desvanea, yo flipleo, flip, bla, flip, flip, flip, flip, flip. eh, Estoy, estoy, estoy en estos momentos. O sea, ahí todo traumado, ¿vale? Estoy como todo traumado. Y pues sí, yo estaba así todo normal. Y cuando miro, me meto al geometrías. Y tengo global ranking. Metí un salto y eso. Y. Y Dios mío, o sea, como Río, dice como Río cuando se pasó los vacías. <risa> ok, no tampoco, pero bueno, o como Sur, no, nada. No, no, no, no. Entonces, pues sí, eso les quería comentar hoy, ya, ya que yo hace como mes subí un video, que fue cuando Rob Top desvaneó un montón de gente, o sea, desvaneó muchísima gente. Y no me desvanee a mí. Sí, sí, sí, sí, sí. Así de mala suerte tengo. Pero hay algo que yo vi que... A mí me parece Global Rank, me aparece 14.000. Y no entiendo por qué me aparece 14.000. Cuando me debería de aparecer en el puesto 3.000. Porque yo vi uno que que, este, que estaba en el... Tenía 400 estrellas y en serio tenía 400 estrellas y ya tenía global rank, o sea, flipas, ¿no? Y yo no, y yo no, y, sí. y estaba en el puesto 14.000, ¿vale? Los de 300 estrellas, o algo así, estaban en el puesto 14.000 o yo que sé, ¿vale? Y pero entonces yo debería estar como en el 3.000, ¿vale? Debería estar como en el 3.000 o en el 2.000, pero no sé qué le pasa a Raptor, no sé qué le pasa en su cabeza que me puso en el 14.000, a ver si eso lo arregla, porque yo creo que eso debe ser más que todo un bug. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video, ya saben, no olviden suscribirse a mi segundo canal que está apareciendo en la pantalla, a este canal también, un likecito y nos vemos hasta la próxima, adiós.